De la Torre, periodista especializado en política económica. Y Santiago Marino, que es doctor en ciencias sociales, investigador especialista en temas de comunicación. Buenas noches eh, para los tres y para la tres. Eh, Santiago, eh, nos explicas un poquito más uno de los últimos casos. ¿Qué es lo que está pasando con Disney y con Fox y la decisión de, de defensa de la competencia? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Crecimos, ¿viste? Sí, crecieron, <risa> pasaron a... Eh, a formato diario, uh -huh. pero seguimos hablando de concentración. ¿Se acuerdan que la última sí. vez que estuve hablamos de eso como uno de los problemas de la comunicación? Bueno, esta vez es más fácil explicarle a la audiencia porque lo tiene en su pantalla lo que pasó. Hace casi tres años Disney en, a nivel global se compró Fox y con eso se compró un montón de cosas. Esto se vio en la pantalla rápidamente porque las señales que eran de Fox pasaron a convertirse casi en señales de archivo, deportivos no sobre uh -huh. todo. Claro. Los conductores, las conductoras más... Eh, significativos de Fox pasaron a ESPN que es la empresa de Disney, con eso los derechos de transmisión, básicamente la Copa Libertadores fue lo más significativo que estaba en la pantalla de Fox y ahora se transmite casi toda en la pantalla de ESPN, en las pantallas de ESPN. Pero como cuando uno trabaja la regulación, desde, perdón, de la concentración desde el marco regulatorio, el mundo se puede dividir entre los países que lo regulan antes o lo que lo regulan después. Técnicamente es regulación ex-ante o ex-post. Argentina tenía una regulación ex ante para los medios, que era la ley audiovisual. Sí. La derogación del capítulo anticoncentración por el decreto de Macri dejó a la regulación solamente con límites ex post. Es decir, se puede dar la concentración, y un tiempo después, la autoridad competente de la competencia sí. para cualquier rubro, para medios, para golosinas, para indumentaria, evalúa el impacto de esa concentración. O Eso sea, es lo... primero sí. te dejan concentrar y agarrar, y después uh -huh. te dicen, si agarraste mucho, arrancás a soltar. Complicado. Extra. Complicado sobre todo porque eso implica la política del hecho consumado. Nosotros claro. ya vimos en la pantalla los cambios. El mercado ya lo vio. Está facturando mucho más por publicidad que lo que lo hacía antes. Eh, domina siete de las nueve señales deportivas en la misma empresa, solo quedan dos, una que es del Estado, Deporte B, y otra que es de un competidor, que es Teis Sports. Domina además una lista muy larga de derechos de contenidos de transmisión de competencias deportivas. Cuando yo estuve hablando con ustedes, nos preguntábamos sobre el futuro de la televisión, si las personas están dejando de mirar tele para mirar eh, video demanda, y decíamos, bueno, todavía la tele es contenido en vivo. Sí. Bueno, sí. los contenidos deportivos en vivo por la incertidumbre de los resultados, es lo que resulta atractivo. Y entonces, en ese contexto, después de un año que fue el 21, en que la Comisión de Defensa de la Competencia elaboró dos dictámenes recomendando a la Secretaría de Comercio rechazar la fusión por el impacto que tenía y usando dos aspectos que son claves. Por un lado, los antecedentes internacionales, en Estados Unidos, en México... En Brasil y en Chile, la fusión entre Disney y Fox encontró límites diferentes. Ajá. Los estados en esos países le dijeron, así no, esto es demasiado. Y otro que me llama la atención, que no se, que no se plantee mucho, cuando uno lee el dictamen de, de la comisión, lo que encuentra son las posiciones que tuvieron las otras empresas, los competidores y defensa de la competencia, le preguntó a los competidores, ¿qué pasa si avalamos esta fusión? Y entonces ahí lo que se muestra es que entre los que competidores lo que marcan es Ah, ya, va, va a haber abuso de posición dominante, posibilidad de cartelización de la economía, está Rulo aquí, podría explicarlo mejor. La posibilidad de que te vendan en paquete estas señales. Esto también pasa en el cine, el dictamen lo analiza. Uh -huh. Cuando una sala quiere eh, una película de una, de una distribuidora, le dicen, bueno, te tenés que comprar estas 10 claro. que nadie va a ver. Y esa tradición implica además dominar el rating, la, la facturación publicitaria y un contenido muy atractivo y relevante tanto para la televisión tradicional, la TV por cable fundamentalmente que en Argentina se ve con mucha penetración, como también la mudanza que empieza a haber de a poco de la televisión tradicional a los servicios a demanda. De hecho Disney en este periodo luego de la fusión lanzó un paquete de contenidos para ver por streaming, claro, por internet, sí. que empieza a incluir exclusivamente contenido deportivo. De hecho, los torneos de verano que se están jugando en estos días... Claro, por paquete. Solo se ven ahí por, por, eh, por la demanda. Hay que pagar, claro. Exactamente. Entonces... Lo que, en lo que yo entiendo es una regulación que estrictamente defiende el libre mercado, no quiero caer, insisto, en teoría económica, pero digo, para mí es una concentración pro-mercado. Sí. Lo que hizo la Comisión de Defensa de la Competencia es decir, si avalamos la fusión de este modo, no vamos a permitir la competencia. Va a haber alguien que domine un porcentaje tan grande de mercado que no admita que alguien le compita. Ahora, ahí entra el rol del Estado, ¿no? Te pregunta vos, Beatriz... Que, ¿Que intervenga después es que interviene tarde y que interviene sin, man, sin capacidad de maniobrar? Eh, queda poca capacidad de maniobrar porque muchas veces el daño en la intervención ex post está hecho. Porque cuando vos barriste a tu competencia del mercado, ¿quién te sale a competir? Claro. Ese es el problema central en este tipo de regulaciones que son ex post. La regulación ex ante lo que hace es evaluar previamente y tomar algo así como lo que hablamos muchas veces del principio precautorio. Entonces, ante la duda de que esta fusión pueda generar un daño irreparable en la competencia de mercado, que redunda en la diversidad de voces, redunda en beneficios para los consumidores, redunda en libertad de expresión, o sea, tiene múltiples aristas la cuestión de concentración de mercado. Entonces, una regulación de este tipo llega quizás a reparar, pero el problema es cómo levantás al competidor que ya quedó en el, claro. en el camino o cómo generás que haya una competencia ahí que pueda efectivamente ser una competencia real. Este caso es muy interesante, lo decía Santiago, porque se ve muy claro y claro. además es algo que nos es, atraviesa... Es, más, es sencillo, se quiere entender. Claro, y casi no tiene grieta, es ver los partidos de, de fútbol, con lo que significa para la cultura popular argentina, eh, tener que pagar para verlos o no. De hecho hoy eh, se presentó un proyecto de ley... ...en el Senado Nacional del Oficialismo, si no me equivoco... ...Jarpa sí, sí. el Senado de Jarpa ...para este, pedir una cuota muy importante de partidos que se televisen por eh, TV abierta... ...vamos a ver qué es lo que ocurre con eso... ...ahora volvemos a todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, Beatriz... ...pero Rulo, quiero preguntarte, buenas noches... Qué tarde. ...si le ves uña de guitarrero al, al gobierno para dar estas peleas hasta el fin... ...si tiene las herramientas para... ¿Y qué balance haces de todos los casos que hemos visto recién en el, en el informe donde hubo enfrentamiento entre el Estado regulando y evitar abusos? Mira, es una discusión interesante. Es decir, si el gobierno tenía la, la, la actitud, en principio la actitud para, para hacer este tipo de, de regulaciones, pero evidentemente la, la situación lo está llevando a que necesariamente se tiene que ocupar. ¿Cómo, de esto? ¿Cómo es eso? Porque a, a ver, digamos, hay algunas cuestiones del contexto que han cambiado y mucho. Les Escuchaba a Beatriz recién y, y me acordaba de un dato... Fundamental. A nivel internacional, con la pandemia, lo que se eh, se percibe, se se comprobó, es que hay una mayor concentración de la que había al inicio de la uh -huh. pandemia. Y esa concentración vino acompañada de mayores tasas de ganancia de las empresas favorecidas por la concentración inclusive a niveles récord que únicamente se pueden encontrar después de la Segunda Guerra Mundial. en proceso... todos los ámbitos hablamos, ¿no? Desde sí. hasta, no sea, de antes de alimentos hasta Exactamente, en todos los ámbitos y las principales corporaciones internacionales, es decir un fenómeno similar al que se sido en la posguerra, después de una crisis la recupera... viene la recuperación económica y quienes se beneficiaron de la crisis y de la recuperación, lo mismo, las corporaciones que se concentraron. Este fenómeno hoy se, se vuelve a dar en el mundo y es un tema de preocupación en Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh. el tema, hay, hay una disputa ahí entre eh, Biden e inclusive entre sectores del propio Partido Demócrata, si debería intervenir más el gobierno, si debería regular precios, eh, cómo hacer con este fenómeno que eh, para ellos absolutamente nuevo de la inflación. Uh -huh. ¿Qué es esto de la inflación en, en, en un país como Estados Unidos? Bueno, a nosotros es una, es, es una cuestión costumbrista hablar de la inflación. Uh -huh. Ahora, esto también incide en, en, en lo que tiene que ver una gestión de gobierno que quizá confió en que por vía de los acuerdos podía conseguir eh, estabilizar los precios, tranquilizar la economía, que era un, un término que eh, Martín Guzmán repite mucho, que venía una, una economía en crisis muy golpeada, muy desestabilizada, bueno, tranquilizarla tenía un significado muy importante. Ahora, no se pudo hacer, al contrario, lo que siguió es la concentración económica y encima con estos embates, es muy interesante lo, lo, lo del tema de, de Disney y, y, y Fox. Uh -huh. Esto viene de afuera, esto viene directamente de afuera, no es un producto de, uh -huh. de mal manejo o, o falta de controles internos, también viene de afuera y va en el mismo sentido que suceden la, las cuestiones internamente, con lo cual se ve el gobierno obligado a, a, a entenderse con estos uh -huh. temas de la regulación y poner un poquito más de dureza en esa regulación. Porque lo, el impacto es muy fuerte. En, en este caso estamos hablando de eh, la televisión, pero en otras cosas estamos hablando del servicio eléctrico. Uh -huh. O en otros servicios básicos donde claro. se están viendo los perjuicios vía eh, el no acceso al servicio o vía precios, que también son eh, y es una limitante y es una forma también de excluir algunos sectores uh -huh. De, de, de, de estos servicios, ya sea para entretenimiento sí. o sea para servicios básicos de la vida diaria. Yo sé ¿no? que en el control me van a matar con lo que voy a hacer, pero quiero sumar a Luberto y a, a esta charla porque hay una pata judicial en todo esto que me parece muy importante porque si hablamos de ley y servicios de comunicación audiovisual hablamos de un freno a la justicia si hablamos ahora de lo que tiene que ver con el reclamo de Disney de no acatar este pedido o sugerencia bueno, también se va a judicializar lo decía recién Flor también con lo que fue las telco y el decreto. Lu, ¿qué rol juega la justicia en todo esto? Bueno, todo finalmente va a terminar en la Corte Suprema y todo va a tardar mucho tiempo. Lo vimos con la Ley de Servicios Audiovisuales que finalmente lo resolvió en 2013 y este, no, no resolvió este, toda la situación. Así que inevitablemente, bueno, este, con telecomunicaciones jugó un rol el fuero contencioso administrativo a la hora de frenar y este, lo que se está viendo es lo que vos decías, Luli, un freno. Bueno, un freno, entonces, digo, nuevamente, el Estado, la justicia también es parte de ese Estado, eh, no juega en conjunto. Pero, perdón, ¿hace <risa> cuánto venimos diciendo, Lucila, aquí en, en Desiguales, que, el, que eh, hay una enorme cantidad de, de políticas públicas diseñadas uh -huh. en este sentido y que han sido frenadas en el poder judicial, que la democracia está en riesgo y que el poder judicial legisla en este en este sentido, ¿no? Sí, veo, igual ahí habría que, habría que estar atentos a lo que va a pasar, por ejemplo, en el caso Disney, porque los antecedentes internacionales muestran que Disney lo único que consiguió fue demorar un poco la aplicación. De hecho, las discusiones que hay en torno a, al dictamen y a la decisión de la Secretaría es, bueno, a ver si en realidad River y Boca está bien porque es un contrato del que tiene solo el 50%. Nadie discute que los niveles de concentración son altísimos y nadie discute que el fondo de la cuestión está muy, muy argumentado. Con lo cual, más allá de que el Poder Judicial en sus distintos estamentos en Argentina juega diferente o el folclore local... Me parece que los antecedentes internacionales muestran que es muy difícil que esto se revierta. Si se demora, siempre es un impacto, como decía Bea, la política del hecho consumado va llevando adelante lesiones de derechos, pero yo veo difícil... Eh, que la justicia pueda, más que demorar de más, eh, un poco de tiempo, este proceso. Ahora, Santiago, ¿qué es lo que es más probable? ¿Que cedan algún tipo de partido, como se pide hasta ahora? Bueno, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, cede el, al partido de uno de los equipos más importantes de Argentina o no? Esa negociación no la ves posible. Yo Me parece que ese es como una, un elemento de negociación que el dictamen sí. incluye porque es la pata más débil en términos de argumentos que yo le encuentro al dictamen. Mm. Porque Insisto, es un contrato que del que tiene la empresa solo el 50% porque es un modelo de negocio Separado de ser el dueño de la, del canal también eh, Porque no, no encuentro muchos argumentos Soy de River, me gusta, digo, quiero que todo el mundo vea Cuando le ganamos a Boca las finales de la Libertadores uh, Eso está fuerte, claro Pero, Entró con Pero lo que quiero decir es que no, tiene, no, tiene, no encuentro razones para que eso En el fallo esté argumentado por qué River y no Huracán, Luli, por ejemplo En TV Abierta, a eso me refiero eh, es bueno, cierto. Yo tengo ser... que reconocer huracán que el más está... de arriba <huracán, o> es <sea, risa> yo, yo huracán lo amo con mi alma, bueno, pero sí. tengo que reconocer que va a tener más público Eso, un partido. Y quisiera agregar algo más a lo que claro. decía Rulo, que la afectación a la ciudadanía en, en casos de concentración de este tipo no es solo en términos de precio, sino también en los abusos que muchas de estas empresas ejercen sobre sus consumidores aunque eso no redunde en un pago y voy a citar otro ejemplo de Bien. intervención de defensa de la competencia en un caso de telecomunicaciones de internet y demás que es la intervención de eh, frente a los términos nuevos de uso de whatsapp uh -huh. Uh -huh. donde no hay una relación de precio porque whatsapp es gratis entre comillas pero donde hay una recolección furiosa de datos personales que son un insumo que tiene valor económico en el mercado también, entonces permitir estos niveles tan altos de concentración de empresas que son las grandes beneficiadas cuando uno mira el informe de Oxfam que salió en estos sí. días, eh, la capacidad que tienen estos grandes multimillonarios que multiplicaron sus fortunas eh, de una manera creo nunca antes vista, eh, lo que ve es que la mayoría de esos negocios también se basan en ofrecer servicios que aparecen como gratuitos claro. a la vista pública, pero que conllevan una absorción brutal de datos personales que implica sostener todavía más esa posición dominante de mercado. Es decir, ahí ganan una ventaja comparativa que es muy, eh, muy estratégica en los negocios del presente y el futuro inmediato. Sabemos que hay muchas ganas de intervenir, ahí volvemos, Rulo, porque eh, Florencia Barragán tiene efectivamente... Eh, un, un informe, por lo menos muchos datos, respecto de uno de los temas que recién veíamos. no? Las telecomunicaciones como, eh, servicio, como servicio público. Y aquí, otra vez, decisión del gobierno, eh, respuesta a abuso o rebeldía de algunas empresas y el rol del Poder Judicial, Flor. Así es. Y tenemos que hablar de qué pasó con el tema de las comunicaciones. Un decreto que salió en el año 2020 que establecía telecomunicaciones como servicio público. Telecomunicaciones parece una palabra re difícil, pero en definitiva lo que pasa con tu teléfono, con internet, con la tele y en este sentido establecía que los aumentos de ahora en adelante, esto salió en el 2020, tenían que ser regulados por el ente que en este caso es el ENACOM. Lo que trajimos es para ver efectivamente qué pasó con los aumentos, digamos, cuánto aumentaron las empresas versus ¿Cuánto autorizó el Enacom? Y, spoiler, aumentaron mucho, muchísimo más, sería el doble. Si podemos ver la placa para comentar estos datos, mira, ahí vemos los aumentos realizados: telefonía móvil 44%, la fija aumentó 36%, todos estos datos son del 2021. Ajá. Internet aumentó 46%, y la TV paga 43%. Y mira lo que había autorizado el Enacom, en todos los casos. 21, 22, 24%. O sea, aumentaron casi el doble. Esto por el lado de los precios. También tengo para comentar qué pasó en los años anteriores entre los precios de las telecomunicaciones y la inflación. Es la segunda placa que, eh, esto es lo que queremos mencionar, que el 2017 para acá, el 2021 fue el único año, no sé si se ve el dato del sí, 2021, el único año donde las telecomunicaciones aumentaron menos que la inflación. Eh, así se ve el dato del 2021. Como vemos, en, desde el 2017... Hay 6% de 2020, le falta un 3%. No, en, lo que pasa es que no cuento el 2020 porque estuvo el congelamiento. Ese ah, okay. congelamiento del decreto efectivamente se cumplió. En 2020. Ahí hubo un congelamiento, okay. por eso el 6% es real. Yo también la primera vez que lo vi fue como, uh -huh. no sé. Eh, pero sí, efectivamente es así. Si te fijas, entre el 2017 y el 2019... Hubo una inflación muy alta, 2019, por ejemplo, 54%, y aún así telecomunicaciones, fíjate, estuvo por encima, 64% aumentaban las telecomunicaciones. 2020 hubo congelamiento y 2021 con el decreto, por más que no se cumplió, como veíamos en la placa anterior, no se cumplieron los aumentos eh, que dijo el ENACOM, aún así subieron por debajo de la inflación. Y por último les traje... La canasta tecnológica, porque todo el tiempo hablamos de la canasta básica alimentaria, la canasta básica total. Bueno, esto es la canasta tecnológica. ¿Cuánto cuesta acceder a estos servicios que son clave ¿no? para vivir, trabajar, para todo? Eh, telefonía móvil, un plan de 5G, 2.600 pesos. Internet, 100 megas, 5.200. La televisión, sin fútbol, porque el fútbol te lo uh -huh. suma más, el famoso pack fútbol. Otro 2.500. Total, mira, una persona debería destinar... 10.300 pesos claro. para acceder a estos servicios. Obviamente, si tenés familia, eh, no sé, televisión es para todos, internet es para todos porque es para el hogar. Y también lo que te hacen mucho las empresas es, bueno, me contratás el pack completo te lo bajo y el famoso llamo y hago el, el, el, el truquito de me doy de baja y también te lo bajan. Bueno, pero son los precios que hoy figuran en la web de la principal empresa que da estos servicios. Sí, lo que pienso eh, con esto es, eh, estos días estuvimos hablando mucho sobre la deserción escolar, ¿no? Y la imposibilidad de conectarse con la escuela en la pandemia producto de no tener la tecnología necesaria. Pienso en sumar a esa gananza tecnológica la computadora que se rompe, el celular que te lo roban y tienes que sumar. Digo, son todas cosas que... Eh, ...siguen sumando y qué hacen en la desigualdad, básicamente, ¿no? Son servicios básicos hasta ahora, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Bueno, no es un lujo ni una... No, ni pero ni nada. dedicarse a una especialidad. No, estaba pensando el tema de... digamos con, viene bien este tema de los abusos... ...el trabajo de lo que hizo Florencia, eso como mostró... ...los abusos con los precios... ...y una serie de abusos que se dan con estos servicios. Cuando hablamos de regulación... ...lo que eh, estamos hablando es de del, la defensa... ...del derecho del usuario, del consumidor... ...frente a una empresa... Que está abusando, una empresa que está en una posición dominante y abusa. Y en esto también, de la mano de la, de la de disputa en la justicia, va el tema de eh, lograr el consenso, de lograr culturalmente que la gente se, se tome estos temas como propios, porque muchas veces el poder que tienen estas empresas monopólicas de imponer en la sociedad la idea de que es una injusticia lo que van a hacer con ellos, nos van a hacer desaparecer, este servicio claro. no va a existir más. Claro. Veíamos bueno, en el construcción informe. De el tema del desabastecimiento alguien, ¿no? como fantasma digo, esto también es importante porque inclusive, digo, y esto no me voy a pelear con el, con el hincha River me voy a pelear con ustedes como con conductores ¿viste? El, elijo el plano que me conviene más este, digo, cuando presentamos el, el tema y decimos esto no es, no es que tengamos postura antiempresa uh -huh. digo, la verdad que está de más esa justificación digamos, de, de, de frente a la empresa y al usuario, ¿tenemos postura a favor del usuario? Sí, totalmente. Claro. La regulación es eso. Bueno, Defender pero al más débil. Entonces, la esencia... Esto también hay que comprenderlo y la gente lo tiene que tomar propio. Porque si no, la pena en la justicia va a ser muy dura. Bueno, ahí volvemos a los medios y la necesidad de, de desmonopolizarlos. Pero más allá de eso, la... hacer pasar los intereses de unos pocos. Por los intereses de todos es la base de la construcción de la hegemonía. Sí, una breve eso, ref... claro. Nos tenemos que ir y da para mucho más. Pero una breve reflexión o una pregunta para que reflexionen los tres lo más breve que puedan. Hay una discusión que dice hay que esperar la correlación de fuerza o que incluso a veces eh, los números en el Congreso para tomar decisiones mucho más fuertes. Y otro dice, no, hay que tomar decisiones para crear las condiciones subjetivas para, este, para poder avanzar. ¿Qué piensan sobre esto que parece ser un limitante incluso para el propio gobierno? Bueno, la política pública está para cambiar la realidad, para construir una realidad más justa. Y en ese sentido, Luli, hablabas del sistema educativo, quiero decir algo que me parece central a esta discusión. Es importantísimo el regreso de Conectar Igualdad. Uh -huh. Ahora, que Conectar Igualdad traiga el sistema operativo de Microsoft, el paquete de ofimática de Microsoft, es un, se, eh, va a contramano de esto que hemos estado hablando. Estás dándole penetración a todo el sistema educativo, eh, a una empresa que ha tenido larga trayectoria de uso de posición dominante, de... Eh, consolidarse como el sistema eh, eh, lo que decías recién de esta naturalización de bueno usar una computadora y saber usar microsoft va a contramano de las políticas de soberanía tecnológica de desarrollo nacional de frenar el, el, la, el drenaje de divisas cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual teniendo sistemas operativos libres que generan muchas más capacidades propias o sea la intervención del Estado no es solo en la regulación de competencia, en la legislación y demás, sino en estas cosas que no son pequeñas, uh -huh. que tiene que ver con hacia dónde mira el sistema educativo, o si sea, hacia fortalecer las capacidades locales o a entregarle el sistema educativo, a una de estas corporaciones de las que estamos hablando. Santiago, ¿hay condicionamientos concretos falta imaginación política del gobierno para vos? No, yo creo que falta decisión de aplicar lo que existe. Con lo que existe habría como establecer algunas limitaciones. El, el, la resolución del, de Comisión Nacional de Defensa de la Competencia lo muestra claramente. Y, por ejemplo, el artículo 77 de la ley audiovisual sigue vigente y es el que establecería cuál sería la lista de contenidos de interés relevante para que sean distribuidos por... Eh, televisión abierta sean o no alcanzados por derechos. Digo, Me parece que eh, mientras se resuelve esa discusión que es central, que vos planteás en tu pregunta, hay instrumentos para modificar algunas cuestiones eh, y, y las cuestiones necesitamos que sean modificadas de modo urgente porque eso que planteaban en el informe del aumento alcanzó al 70% de los usuarios de internet en Argentina. Es decir, esas, las empresas que no están alcanzadas por el decreto porque consiguieron una, un escape... Vía la judicialización, le brindan esos servicios al 70% de la población uh -huh. que accede a esos contenidos. Con lo cual, el 70% de la población, insisto, 7 de cada 10 que durante mucho tiempo trabajó en la casa, fue a la escuela o a la universidad desde la casa, etcétera, pagó por digamos, vio incrementarse lo, el valor de los servicios por encima de la inflación hace un montón de tiempo, salvo en el 2020 por, la, eh, por el congelamiento. Lulo. Mira, el, regulación siempre es eh, tratar de limitar eh, la capacidad que tiene el poderoso de, de abusar. Es decir, la correlación de fuerzas de entrada siempre va a ser desfavorable, si no, no existe la necesidad de regular. Pero la, la regulación también tiene que estar acompañada de estos argumentos, lo que da Beatriz, lo que da Santiago, lo que te demuestra que hay una, una serie de elementos que juegan a favor de hacer esa regulación y que la regulación tiene que ser una mayor justicia y un mayor acceso a esos servicios. A eso también me refiero cuando digo crear conciencia. El mundo, lo decíamos al principio, está jugando a favor de una mayor concentración. Hay que frenar eso, hay que pelear contra eso. Y hay también que hacer entender que esta pelea es necesaria, Es decir, el tema este, del, del poderoso tampoco se resuelve diciendo, bueno, dos poderosos que abusan son muchos, que sean cinco. Entonces, se repartan el, el poder esos cinco y que abusen eso. No, se trata de otra cosa, de defender los derechos del usuario. Y en eso hay que tomar conciencia, porque si no, esta pelea termina no dándose. Y eso es lo principal. La correlación de fuerzas se resuelve con, con pelea. La pelea de los que tienen la correlación de fuerzas más desfavorable, que se junten y empiecen a crecer para poder hacer esa pelea. Beatriz, Rulo, Santiago, gracias por haber venido ¿eh? ya a ya ustedes. ustedes. Lindo living, linda charla. Sí, para más.